Vale, bueno, yo te voy a hacer una pregunta muy tonta que no tiene que ver con el culturismo. Ahora seguimos ya con ellos, si tienen alguna pregunta más, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que te he dicho antes? Sé que eres un aficionado de los coches, sé que te has comprado un coche hace muy poco eh, o, que lo has subido, o que lo has subido a las redes hace poco y demás, pero siempre veo que te compras coches, eh, a ver cómo decirlo, potentes pero antiguos, de los que son difíciles de conducir. Porque a mí, a mí me gustan mucho los coches, pero yo soy más de coches pues, deportivos de ahora. Eh, tú eres más de deportivos de antes. Eh, y te quería preguntar el porqué, el por qué de ese motivo. Bueno, Posiblemente porque he vivido una época en eh, mi vida donde, donde digamos, eh, eran los coches eh, por excelencia, ¿no? La esencia de, del coche, en mi caso el JDM, el mundo del coche japonés, ha sido pues lo que más me marcó en mi infancia y durante toda mi vida eh, pues eh, me ha gustado tener, ¿no? También he tenido coches modernos, pero por ejemplo yo tuve un Nissan GTR R35 y me aburría me aburría. Un coche con 650 caballos, porque llevaba un stage 2, le acelerabas, te quedas clavado, pero me aburría. Me gusta sentir la potencia descontrolada, que la controle yo, no que la controle el coche. Entonces, es un poco por purismo, ¿no? por, eh, por, por ser purista, un poquito la esencia de los, de los 90, eh, coches que no tenían, no tenían control de tracción, que yo me acuerdo que en aquella época me gustaba disfrutar, porque notaba cómo se iban, pero yo los controlaba, entonces, digamos, es una afición que siempre tuve, incluso cuando, mi época de competidor, que no podía llevar a cabo en muchos momentos de mi vida porque la competición requería económicamente de un gasto que no podía conllevar una cosa con otra, y que cuando terminé, terminé, terminé mi, mi vida competitiva y recu me recuperé económicamente un poquito, volví a disfrutar un poquito más de la economía, pues entonces pude volver a, a tener... Pues eso, ese tipo de coches, ¿no? He tenido pues hasta 8 o 9 coches en mi garaje, eh, deportivos, eh, de, no deportivos, pero he tenido un montón de coches y ahora tengo un poquito menos, pero me gustan ese tipo de, de coches básicamente porque es, digamos, lo que yo he vivido. Es como me dices, ¿qué tipo de, te, de culturismo te gusta más? ¿El culturismo actual o el que había hace 20 años? Te diré, el que había hacía 20 años. ¿Por qué? Porque fue lo que yo mamé entiendes? Es lo que yo viví. Lo que yo viví es lo que me gusta. A mí un coche nuevo me gusta, me encanta, pero si me das a elegir, prefiero un coche viejo, prefiero un coche más antiguo, prefiero un coche donde yo pueda exprimirlo de otra forma. Fíjate, sí, sí. Yo, yo, yo me quedo con una cosa y ha dicho, con un GTR me aburrí, ¿no? A mí me preguntaba, oye, Raúl, ¿cuál es el coche que menos te ha durado? Y le digo, el Audi R8. Yo tuve un Audi R8 en blanco cuando firmé el contrato con, con Amix. Muy bueno, es sí, mal, bueno. me acuerdo. Yo le hice incluso, el motor era nuevo, le hice el rodaje y fue el coche que menos me duró. Me, no me llegó ni al año. Uh -huh. O sea, muy bonito por fuera, yo me quedaba viéndolo por la ventana, wow, increíble. Pero después, tío, era un coche que, que, que aburrío. Al final, un simple Mustang lo he lo he disfrutado más porque iba coleando por la rotonda y era mucho más divertido tío al final un Audi r 8 este tipo de cosas para meterlo en una recta o en un circuito y, y, y darle y darle velocidad entonces verdad es que mira que sois kinkis, eh madre mía vaya dos kinkis colega claro, con lo vamos es que... Que... no me jodas venimos venimos de otra época a ver si hubiese igual ahora Pero de otra época no venido un poblón chabolista no me jodas si hubiese vivido esta época, me gustaría los coches más actualizados, ¿no? Pero, ya te digo, yo soy un purista de lo, del mundo del, eh, del JDM, del, del coche japonés, y por eso me gustan ese, ese tipo de coches. Podría comprarme... Bueno, también, también he tenido algún coche bastante actualizado, deportivo y tal, pero al final, al cabo, siempre tiendo a tirar a lo que, a lo que me, me llama más la atención, ¿no? Lo que más me gusta. Pero fíjate, es que a mí lo que me parece curioso, porque lo que dice es cierto. Yo, por ejemplo, también tengo un, un GT 3R35. Sí. y... Y, y, bueno, es casi imposible que se te vaya y demás. O sea, es un coche que lo que tú dices, le pise a quien le pise, va para adelante y se acabó. Menos si le quitas los controles que tiene la opción. Claro. <ríe> claro. o sea, es que por, por eso es por lo que más ha Yo me imaginaba que era por lo del purismo de cajas manuales, relaciones, bien, también. De, relaciones de marchas, o sea, todo, todo eso. Pero, bueno, Exacto. tengo que decir, por ejemplo, lo que ha dicho Raúl y Tal, que todo cualquier coche moderno. Yo, por ejemplo, al Ferrari de ahora que son 700 caballos atmosféricos, <ríe> le quito todo el control de estabilidad y eso no hay quien lo conduzca. O sea, eso sí, es sí. simple. Pero, claro, yo me imaginaba que era más, pues, sobre todo eso, el juego de marchas, el hacerlo tú manual, el, el hacer el sí, coche sí. tú. Eso, eso también es una cosa que, que, que, tal como dices, porque a mí, por ejemplo, el único coche que he tenido que me ha gustado realmente eh, automático, por potencia y entrega y tal, ha sido el GTR. ¿eh? Ha sido el coche que más realmente me gustó en automático, que no me lo compraría en manual. Pero realmente yo siempre he sido más de eso, de la conexión con el coche a, a través de, de eso, de las transmisiones manuales, ¿no? Y por eso yo digo, en ese sentido sí que soy más purista, en ese sentido, me gusta más. Yo, por ejemplo, el GTR con 650 caballos, eh, el coche iba como un tiro, pero es que mi, mi Toyota Supra tiene los mismos caballos y es que va como dos tiros. Y la sensación <risa> es de que parece que se, va, que se va a romper todo porque va vibra todo y que notas las piernas y todo, esa sensación de adrenalina no te la del GTR. Entonces, bueno, bueno, claro, que, que, que, que, que nos van a tirar de las orejas, que es un programa de culturismo. Sí, bueno, cierto, cierto. Nos van yo a tirar de pregunta, la oreja yo. yo era esa pregunta porque me salía <risa> del nabo porque a mí me gustan los coches, es que también y, y <risa> he visto Exacto. que tiene coches todos japoneses y a mí me, me gustan mucho también los Toyotas y Nissan y tal, por eso le, le preguntaba. Hace, no sé, no recuerdo, ¿eh? porque yo tampoco estoy pendiente de las redes sociales, casi que casi, no, ni, ni las miro. Pero sí es verdad que hace, no sé si hace seis meses, un año o dos años, no, no lo sé. Eh, y entiendo que, hombre, has hecho de tu, de tu pasión tu trabajo, ¿no? Aparte, un trabajo bien hecho, como eh, se puede reflejar, ¿no? Una vez, en, y no, he dicho las redes sociales porque creo, ¿vale? No sé si recuerdo bien, la, hiciste un vídeo, no sé si era un reel, un directo o bueno, o lo que fuese, comentando de que, bueno, llevabas un... Pues sabemos que llevas una gran cantidad de, de preparadores mundiales porque te dedicas plenamente a ello y no sé si eran 90 o 100 competidores, no lo sé, por ahí más, más o menos, ¿no? Sí. Entonces, mmm, hombre, yo sé que aparte de trabajo es, es tu pasión y disfrutas cada preparación. Eh, no sé si a, a día de hoy sigues teniendo lo mismo, sí o no, pero la pregunta sería, ¿llegas a disfrutar la preparación de tantos atletas al 100 por, bueno, 100% por ejemplo Sí, sí y no, Ya sabes que cada persona es un mundo cada atleta es un mundo hay personas muy inseguras, hay luego personas que no son tan serias te encuentras de todo, en, eh, al final cuando te bajas con tanta gente te encuentras de todo tipo de atletas con todo tipo de condiciones eh, hay momentos en las, en, en las temporadas en que no disfruto para nada y que, y que incluso digo va no me queda mucho tiempo en esto, ¿por qué? porque se te, se te quitan las ganas en cuanto ves que hay yeah. el volumen de gente. Sí que es verdad que eh, del año pasado, yo cada año trato de, de, de rentabilizar más mi trabajo. Es decir, trabajar menos y cobrar más o ganar bueno. más dinero. ¿vale? Bueno. Entonces, cada año sí que es verdad que reduzco el volumen de, de, de, de atletas o de clientes. ¿vale? Me gusta llamarle clientes, es un poco extraño. Me, me gusta llamarle atletas, ¿no? me gusta sí, ya, ya. Lo voy reduciendo porque eso me da más comodidad para poder incluso eh, no estresarme tanto y ofrecer un servicio más rápido y mucho mejor porque yo estoy más fresco. El año pasado fue un año bastante complicado. ¿Por qué? Porque al final, por una cosa u otra, eh, me sobrepasé como 20 o 30 personas más de los que debía coger. Y lo noté muchísimo. Lo noté muchísimo en, mí, en, mi, en mi vida eh, como, como persona, o sea, no como, como pr pr preparador. Noté mucho la falta de tiempo para estar con mi familia, noté mucho el estar fresco de, mentalmente, muchas horas trabajando de noche, de día, porque tenía atletas compitiendo, tengo atletas compitiendo en otros países, y al final hay un cambio de horario, y cuando hay un cambio de horario, yo les digo que me, que me manden fotos después de, de la tercera comida, la, la quinta comida, la sexta comida, la octava comida, el mandame el peso, mándame... entonces eso me obliga a estar despierto durante el día, para mis, clientes, mis atletas normales del día a día y de noche, para aquellos que están en el cambio de horario. Entonces, cuando te pasas de vueltas, es cuando te llegan los efectos colaterales al tiempo. Y entonces, yo noté a nivel de estrés, estés muy fuerte. Eh, noté esa decadencia en que me notaba que no estaba rindiendo como debía rendir y que debía hacer algo para solucionarlo. Y eso, lógicamente, es intentar no abarcar tanto cerrar un poquito más el, el cupo, cerrar un poquito claro. más el grupo y poder ofrecer a, a todos mis atletas una, eh, incluso un mejor servicio porque yo me encuentro más fresco. Uh -huh. eh, fue casi final de temporada llegando limpia Olimpia, que ya pensaba yo, no sé cómo a llegar a mis, mis Olimpia porque tengo la cabeza fatal. Entonces así que es que al final se empezó, empezó, empezó a mejorar, porque ya empecé ya a poner, yo, digamos, eh, en el asunto, ya empecé a a digamos, ajustar, a tratar de no coger más gente, de empezar a, a ir cerrando cupos, la gente ya iba acabando las competiciones, y fueron dos, tres semanas en que cuando llegué a Las Vegas me encontraba súper bien, súper fresco, y pude mi 100%, porque al final eran, eran muchísimos atletas en Olimpia, y tenía que estar bien, tenía que estar 100%, y la verdad, que, la verdad que me salió estupendamente, claro. me sentí bien, hice todo bien, pero es complicado, es complicado, y sí que es verdad que con la forma en la que yo me tomo las preparaciones, eh, no, no es bueno trabajar con tanta gente. Al final he cerrado más el grupo este año claro. y he tratado de, de, de, de cerrarlo para, estar mejor para mí, a nivel personal, sí, sí, sí. A nivel, con mi familia y tal, poder estar más, disfrutar un poquito más y luego aparte para poder ofrecer más calidad a claro. mis, mis propios atletas. No, sin duda la respuesta más inteligente no puede ser. Yo me lo puedo imaginar, pues claro, yo tengo dos trabajos fijos entonces, yo no puedo dedicarme al 100%, siempre lo he dicho, no, no soy preparador, ¿no? Pero eh, eh, este año, ¿no? Eh, yo, yo seguramente llevaré lo que puedo, que es un tercio o menos de lo que tú llevas. Y yo a día de hoy, mi web la he cerrado. Es decir, los pagos <ríe> los, los, los he eliminado. Si hay, hay, hay alguien que quiere entrar para pagarme, o sea, no puede entrar. ¿Por qué? Pues lo que tú dices, valoras un poco la calidad con tus clientes eh, y sobre todo también tu familia. O sea, tu familia, sí. que es importante, que al final lo que te llevas, o sea, eh, su, eh, yo creo que querrás que te recuerden como un gran preparador, pero sobre todo como un gran marido y un gran padre. Y, y claro. eso eh, está por encima de, de, de, de todo. Exacto, así es, así es. Sí. Bueno, pues si os parece una última pregunta que me ha parecido interesante y que han hecho aquí en el este y tal, es si te has pensado alguna vez, ya sea por temas fiscales o por temas laborales o por tema tuyo de que te guste, si te has planteado irte a vivir pues, a Estados Unidos, que allí pues... Eh, Posiblemente pudieras abarcar, pero claro, eh, ahora con esta respuesta que has dado, más o menos entiendo un poco que ya a estas alturas de tu vida precisamente no es lo que buscas. Pero que sí. si has pensado alguna vez el irte a Estados Unidos a vivir o, o algo así, sí, sí, he tenido, he tenido incluso la oportunidad de hacerlo. Y bueno, yo, yo sinceramente, yo sí que lo hubiese hecho en mi, en mi día, pero bueno, la familia, pues mi mujer y tal, pues bueno, le gusta mucho España, que a mí también me gusta mucho España, porque España, España al final, sin contar el tema fiscal. Pero a nivel de calidad de vida es lo mejor que, que, que vas a ver. Yo viajo por muchísimos países y como España no hay nada igual. Incluso o sea, la gente, el clima, todo, todo, todo es, es perfecto. Pero más es la, el tema fiscal que aquí es funciona de, de forma diferente. Ha sido, pero así ha, que lo... ha, ha sido cauto. ¿eh? ¿No has, di has dicho tema fiscal, no infierno claro. fiscal, que es lo que deberías haber dicho. vale okay. Okay. <risa> Entonces, claro, sí que es algo que me, plante me planteé en su día, se me ofreció incluso, eh, no fui porque no, me, porque no me acompañaban, me tenía que ir solo, y, todo el plan. y bueno, pero sí que planteo el, el ir temporadas, el ir temporadas porque al final es bueno también para mí, es bueno para mis, para mis competidores también, el que se me vea un poquito más al otro lado del charco, ¿no? Por, por todo lo que, lo que es el mundo del culturismo profesional, pero bueno, en principio irme a vivir no, o sea, sería... Solo eh, de forma temporal, pues, un mes, dos meses, tres meses, algo algo temporal, para, bueno, para seguir forjando mi trabajo un poquito más, ¿no? Seguir dándole un poquito más de, de incluso calidad o, o, o afianzarlo.